Te matan con 22 tumberas, baby, mi vida ya no es la que era. Digo rápido, la muerte me espera. Abran los ojos, salgan afuera. Ven, habla de nosotros porque nosotros estamos donde no están. Y piensan que es fácil hacer lo que hacemos, pero no es broma, metes en el trado. Y toda la gente que a mí me conoce sabe que lo que hablo si es de verdad. Y sean lo que sean, a mí me respetan. Si escribo una letra o si llego al lugar. Si ah. Estamos humildes y fronteando, por acá hablar. Lo que hacemos, nosotros no estamos hablando Oh, oh, oh el infierno llama y yo contesto Oh, oh, oh La daga en la espalda no me riesgo Por eso quería gitana En todos mis sueños estoy en Guadichao y voy por el infierno Dispara de par de putas con culos tiernos Son el día los mismos y Juegan con mi ego Al igual que pasa con las drogas, Al igual que pasa con mi job, Llegamos y partimos otro show Mi demonio me y You know Lamborghini, Martini, Polo Ralph, sueño Ricky, Life 50, yeah. skinny flag, prendo un fili, a mil mis ideas van, yeah. Bichy calmi, salvame, follow mio. Otro porque nosotros estamos donde no están Y piensa que es fácil hacer lo que hacemos Pero no es broma meterse en nuestra Y toda la gente que a mí me conoce Sabe que lo que hablo sí es de verdad Y sea lo que sean a mí me respetan Si escribo una letra Si lleva al lugar Estoy matando sin glow Estamos humildes y fronteando Por acá habla lo que hacemos Nosotros no estamos hablando Oh, oh, oh. el infierno llama y yo contesto Yo oh, contesto oh, oh. La espalda no me, die. Yo no me por Si eso me quieren bajar, ya saben dónde ando. Ya van una cuanta y seguimos contando. Ustedes cartel con de lo que están gastando. Y toda esa plata la estaban sogueando. Yo no estoy con nadie por conveniencia. Siempre fui real. Esa es la consecuencia. Hago mil ritmos y no pierdo la esencia. Tenemos el barrio y tenemos presencia. Ustedes no pueden hacer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 shit so say color